Vamos a estudiar el método científico a través de un ejemplo. El primer paso es observar un fenómeno, por ejemplo, podemos observar el crecimiento de una planta. A partir de ahí nos podemos hacer preguntas, por ejemplo, ¿de qué factores depende el crecimiento de una planta? Una vez hechas preguntas, lo más importante de la ciencia son las preguntas, vamos a pasar a formular hipótesis. Se nos podrían ocurrir varias hipótesis. Por ejemplo, si cantamos a una planta es posible que crezca más. Si le leemos un libro a una planta es posible que crezca más. Otra hipótesis podría ser que el crecimiento de una planta depende de la humedad de la tierra. Y otra hipótesis podría ser que el crecimiento de la planta depende de la luz del sol que reciba. Vamos a elegir, por ejemplo, la hipótesis tercera que hemos dicho. Estudiar si el crecimiento de la planta depende de la humedad de la tierra. Para ello necesitamos diseñar un experimento, por ejemplo en el experimento podemos tomar tres macetas iguales con tres semillas exactamente iguales de la misma planta y tierra de un mismo saco para que no haya muchas variaciones en las variables y lo que vamos a hacer es regar de forma diferente las tres plantas. A continuación pasamos a ejecutar el experimento, la primera planta no la vamos a regar. La segunda planta la vamos a regar con un vaso de 100 ml de agua dos veces a la semana, por ejemplo los lunes y los jueves. Y la tercera planta la vamos a regar con un vaso de 100 ml de agua todos los días. Y vamos a hacer este experimento a lo largo de un mes. Durante el mes tenemos que anotar y hacer fotografías de la evolución de las plantas, el crecimiento de las mismas. Y lo que anotaremos será la altura en milímetros a lo largo de los días. Una vez finalizado el experimento, debemos tomar los datos y analizarlos. Para ello, sería conveniente hacer, por ejemplo, una gráfica en la que representemos la altura de la planta en función de los mililitros de agua con los que se ha regado. A partir de ahí, podríamos publicar los resultados de nuestro experimento y ver si se cumple la hipótesis o si no. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Después de analizar los datos, puede ocurrir que los datos refuten nuestra hipótesis. Por ejemplo que nos digan que la altura de la planta no depende de la humedad de la tierra, es decir, da igual que no la reguemos, que la reguemos dos veces por semana o que la reguemos todos los días, que la planta crece lo mismo. Si esto ocurre habría que revisar el método que hemos utilizado o los datos, quizás nos hemos equivocado al tomar los datos o quizás el método que hemos utilizado para experimentar resulta que no es el adecuado. Así que si los datos descubrimos que no son correctos o que el método no es el adecuado, lo que tenemos que hacer es rediseñar el experimento. Y si llegamos a la conclusión de que hemos hecho todo bien, lo que hay que hacer quizás es reformular la hipótesis, es decir, plantearnos una nueva hipótesis acerca de cómo influye un factor en otro. En caso de que nuestro experimento y el análisis de los datos confirme que la hipótesis es correcta, lo que hacemos es aceptar la hipótesis y a partir de ahí se pueden formular teorías acerca de lo que hemos estudiado e incluso inducir leyes que podrían ser de propósito general. Publicar los resultados es importante para hacerlo saber o dar a conocer a la comunidad científica, ya que a partir de nuestras hipótesis, experimentos y resultados, otros científicos pueden hacer más avances en la ciencia en ese campo. Este es un ejemplo muy sencillo, pero existen fenómenos muy complejos que gracias al método científico pueden dar lugar a grandes descubrimientos.